Buenos días a todas y a todos. Hoy, 28 de septiembre, se hace efectiva la integración jurídica del Banco Pastor, Banco Popular en Banco Santander. Hoy damos la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a todas las compañeras de Banco Popular que os integráis, compañeras y compañeros que os integráis en Banco Santander. El proceso de fusión culmina, culmina jurídicamente desde que el año pasado, ese 7 de junio, Banco Santander adquiriera Banco Popular. Eh, el proceso de fusión continúa, porque la fusión jurídica se ha producido hoy, pero esto, tiene que, que, esto va avanzando y es y, y necesario hacer nuevas cosas. ¿Como que Comisiones Obreras ya están en contacto con la empresa exigiendo un protocolo de fusión. En el cual la empresa, ante las posibles reestructuraciones que pueda haber, por supuesto, renuncia de manera expresa a utilizar medidas traumáticas. Así lo hemos hecho otras veces y así lo vamos a seguir haciendo. No hace falta recordaros los seres que hemos ido afirmando, comisiones obreras, donde la mayoría de las personas han salido de una manera tranquila, sin trauma y, por supuesto, con indemnizaciones muy superiores a las que marca el Estatuto de los Trabajadores. Hoy también entra en vigor lo que es la, la, la MSEC, que tenemos los compañeros y compañeras de Banco Santander en relación a con las condiciones financieras de nuestros préstamos. A partir de hoy, los compañeros y compañeras de Banco Popular tenéis un año para proceder a la renovación de las carteras vivas que tengáis en operaciones de activo. Y hoy también entra en vigor ese día más que tenemos todos y todas derecho a disfrutar durante el día 24, 31 y 5 de enero. Por cierto, que este año cae el 5 de enero en sábado, como cada 7 años va a pasar con el 24 y el 31 también. Nos hemos dirigido a la empresa para que establezca un criterio por el cual cuando 24, 31 o 5 que ganen festivo se disfruten el día inmediatamente hábil, posterior o bien anterior, a elección de, de la plantilla. Compañeras y compañeros de Banco Popular, bienvenidas y bienvenidos. La integración continúa, la integración nos vamos a ir viendo. Tenéis a toda la sección sindical de los compañeros de Banco Santander a vuestra disposición. Y por supuesto, bienvenidas y bienvenidos muy, mucho, mucho a los compañeros de Comisiones Obreras de Banco Popular. Besitos y un abrazo fuerte para todas y todos.